lindas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una invitada muy especial. Ella es Sara Alzate, también es youtuber, es instagramer y hace unas cosas divinas e increíbles, así que les voy a dejar toda la información de sus redes sociales en la cajita de descripción para que vayan y chismoseen un ratico y Saris nos va a explicar el día de hoy qué vamos a hacer. Bueno, para hoy les traemos el videito de imitando fotos Tumblr, pero de amigas. Entonces está súper divertido porque aparte nos va todo lo que nos demoramos buscando las fotos. O sea, buscamos y buscamos fotos por ahí 20 y escogimos como 3. Y nunca nos nos cuadraba, decidas, no nos cuadraban nada. Y no nos cuadraban y entonces teníamos que cambiar y bueno. De verdad que está súper divertido, eh, hay fotos muy lindas y queremos que ustedes en los comentarios nos digan cuál fue su fotico favorito Así que nosotras vamos a comenzar a mostrarles todo. más más bueno, la primera fotico fue esta fotico que ven aquí de la piscina y la sandía. Esta foto fue muy divertida de hacer, se lo tengo que decir, porque estuvimos intentando un millón de veces cortar la sandía en la forma correcta, que se viera muy parecido a la foto, obviamente. Y pues la verdad estaba como... no sabíamos cómo posicionarnos, entonces nos decía como muevete para acá, muevete para allá. Y pues el sol nos estaba colaborando mucho en ese momento y pues el fondo de la piscina no era el mismo. Pero la verdad a mí me gustó mucho, mucho, mucho esta foto. Así que a esta fotico yo le voy a poner un 8. Tengo que hacer como. La segunda fotico la pueden ver aquí. Esta es la original, obviamente. Pero esa foto, la verdad, la pasamos increíble y nos reímos muchísimo porque fue muy difícil de hacer, como la misma cara, como estar súper risueña toteada de la risa. Y pues mirarnos a los ojos fue un poquito chistoso porque no podíamos parar de reírnos. Así que esta foto me pareció súper linda, nos quedó hermosa, me encantó y a esta foto le voy a poner un 9%. La tercera fotito es esta que ven aquí La verdad pensamos que iba a ser la más difícil de todas Porque ubicar mi mano con la mano de Sara y brincando iba a ser imposible Pero les tengo que ser muy sincera y fue la que sacamos más rápido La sacamos como en 5 minutos Y fue fácil de hacer un poquito como... Nos estaban ayudando mucho como correte para acá, mueve la mano para acá Entonces fue fácil de hacer Hicimos como unos 10 saltos y... Nos salieron varios intentos bien, pero creo que esta fue la mejor. Así que ustedes díganme qué opinan. Y yo a esta le voy a poner un 7, porque la verdad la mano no está ubicada como debajo de mi mano, pero salió medianamente casi parecida. la cuarta fotico es esta que ven aquí y esta foto me parece una foto muy tierna les tengo que decir la foto original obviamente las dos niñas se ven súper súper sexy como con cara de no sé niñas malas pero Sara y yo salimos con las caras más tiernas de todo el mundo así que obviamente no quedó idéntica y no supimos hacer muy bien las caras, era un poco difícil la verdad pero esta foto se ve súper tierna y me encantó. Así que a esta foto yo le voy a poner un 8. la quinta fotito también fue en la playa. Es esta la original y obviamente fue como super chévere de hacer, nos divertimos también un montón y también fue una de las más fáciles la verdad pensamos que esta también iba a ser súper difícil pero fue en unos poquitos intentos que la sacamos así que a esta foto yo le voy a poner un 8 que sigue es una de mis fotos favoritas, les tengo que decir, porque la foto original es esta que ven acá y se ve súper bonita, se ve súper chévere, así que les dije a Sara qué tal, intentémoslo, a ver qué sale y pues el resultado fue espectacular, la foto a mí personalmente me encantó, es mi favorita y eh, lo único fue que... Al escucharnos la boca era como realmente nos tuvimos que escuchar mucho la boca, sobre todo yo para poder lograrla. Pero a esta foto yo le voy a dar un 10 porque me encantó la me te lo juro. la es esta que ven aquí y esta fotico esta fotico pensamos que iba a ser fácil por la posición de las dos niñas por lo que iba a hacer en el piso pero la verdad fue muy difícil de hacer como de intentar recrear las caras tal cual estaba en la foto obviamente tampoco teníamos la paja para poner en el piso y nuestra ropa tampoco era la adecuada no teníamos como el straple o el vestido porque parecen vestidos pero Salido divertida, así que a esta le voy a poner un DJ. bueno mis amores esto no deja de verdad bueno mis amores esto fue todo por hoy espero que les haya gustado se hayan divertido un rato y no olviden dejar en los comentarios cuál fue su foto favorita y si invitan alguna de estas fotos, pueden compartirla conmigo y ¿Conmigo? con Ari. Nos etiquetan en las redes y oyendo en la Instagram, a Facebook o donde sea. Nos etiquetan en Instagram y en hacer. Exactamente. Por aquí abajito, por aquí arribita o en cualquier lado les voy a dejar las redes sociales de Ari para que vayan y la visiten. Y no se les olvide suscribirse a mi canal. Les mandamos un besito muy grande y nos vemos en la próxima. Bye. Chao.